Voy En blanco En blanquísimo Vale, le parto esto ya Y a mamarla ¿Abajo? ¿En serio? Madre mía Vale, muerto Vale, dead Espera, Martín, aquí Vale, vale, está aquí En blanco En blanco, en blanco, está, en blanco Vale, me he cargado uno aquí, eh El que tiene el traje de hermano. Se va con, se va, se va con el lanzamiento, tío se va con el... Y yo tengo que rematar, tío, este. este tío no va a quedar vivo aquí Su puta madre, no Se ha curado, se ha curado Le, le caigo aquí y le pego un ojo, le pego un ojo Vale, yo también voy a no-scope, ¿eh? Yo no, yo no Yo me apico le, le, parto, ¡Le parto, le parto! ¡Le parto, ¡Ya se va! ¡Ya se va el pesado! ¡Qué pesadilla! pesadilla de gancho, tío! Nada, nada, está conmigo, está conmigo, está conmigo Vale, vale, subo Vale, le he quitado el escudo, ¿eh? ¡NICE! Ya está, tío, fácil ¡Vea! así sido y ganado <ríe> algo, Are you bro? Será puto rata. vaya, vaya, vaya, vaya, fumadita que se ha pegado aquí el hippie MAMMA MIA oh, shit, NICE BRO Me va a mamarla. Sucker de mierda. Venga, para tu puta casa y encima me ha quitado todo el escudo, un escapetazo. ¡Sí que no tiene remedio, tío, este, este puto puto juego, tío. Punto juego no tiene, no tiene, no sabes. No, no, no, no, no, no. Toma, por cerdo, me, me toca una SCAR I don't know bro but you don't need to kill me Para tu puta casa, bro. Puta pesadilla, eh. Por lo tanto, polla, bro. Eh, encima, mira lo que tenía. Qué Vamos a por ahí, bro. ¡Vamos! Nice, que cacho de partíaca, macho <ríe> Madre mía Con el dedo todo siniestra, ¿verdad? ¡Oh my god! ¡Pem, What the fuck is this shit, bro? Vale, tío, me has dado todas las indicaciones perfectas para saber que vas a morir, bro ¡Para me tu puta casa, bro Mucho bot fight, bro Mucho bot fight Chavalote, ¿cómo para morir así? Sería ya ridículo, wey Toma. Time to go out. O sea, nice. Esto es lo que hace un tipo normal cuando lo atacamos. Genial, lo. Qué tonto, tío, o sea, tontísimo, bro. ¿Eh? qué tonto, polla, bien mío, <ríe> madre mía. Esto es el nivel de Fortnite el matchmaking, nada más empezar, madre mía bro, madre mía Estoy sin ganar una partida